Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, el tema de hoy es cómo liberar a de enfermedades el corazón. ¿Verdad? No estamos hablando del corazón que palpita así chum, chum, chum, ¿verdad? Estamos hablando pues toda nuestra parte emocional. Eh, este tema fue inspirado porque eh, estaba conversando con algunas personas que vienen a Cartago, a las charlas, aquí, y me doy cuenta que a veces eh, podríamos tener más herramientas o más entendimiento de cómo hacer cuando uno no se siente muy bien o a veces ha tenido como alguna crisis, que uno siente que es de la vida, pero también a veces es espiritual, porque hay momentos en que uno se siente incluso como distraída o distraído, como como con mucha dificultad de, de experimentar algo, ¿verdad? Y, y como que hace las cosas por costumbre, ¿verdad? Y en todo nivel, laboral, familiar o incluso espiritual, pero como que llega momentos en que no hay una satisfacción o algo pasa, ¿verdad? Algo pasa y... Hay momentos en donde uno está muy mal emocionalmente, ¿verdad? Y hay momentos en que uno sencillamente no, no sabe qué tiene. <ríe> Como siente que algo tiene, pero no ahora eh, que no es... O sea, que, que se supondría que tengo una vida buena, mis hijos grandes, ya casi me pensiono. ¿Por qué estoy así, verdad? Entonces, por eso es que pusimos este tema, ¿sí? Yo creo que la vez que les conversé antes, les había contado que, que nosotros, ¿verdad? Tenemos una sociedad que nos enseña a tener vergüenza de lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y que nos hace un poco, por eso esta película que salió del Guasón es muy interesante, ¿verdad? Porque hay como una idea de felicidad, ¿verdad? de tener que ser feliz independientemente de todo el malestar, el dolor, los abusos, ¿verdad? porque no hay un entendimiento de cómo, qué, cómo realmente sanar las cosas y, y qué es la felicidad realmente. ¿Verdad? No es que yo esté todo el tiempo riéndome, pero qué es estar feliz. ¿Sí? Entonces, una de las cosas con las que vamos a empezar es cómo escuchar al propio ser para entender qué es lo que el ser siente. Porque como uno no se escucha, el cuerpo necesita crear jaquecas, necesita crear colitis, necesita crear una contractura muscularcita por allá, y a veces, incluso ustedes saben que nada es casual, a veces hasta los accidentes que uno tiene, son provocados por uno mismo. Yo recuerdo que yo era una persona, yo siempre pensaba que era muy libre, pero es, ese evento me hizo sentir que yo era demasiado estructurada. Y yo estuve trabajando en una jefatura donde siete años, y era uno de mis primeros trabajos. Entonces, yo me exigía demasiado. Porque ni siquiera el lugar donde yo trabajaba me exigían tanto. De hecho, ni les interesaba mucho lo que yo hacía. Pero no me había dado cuenta que yo tenía una exigencia hacia mí porque yo tenía que mostrarme a mi ser que yo era una buena trabajadora. Y me pasó que yo podía estar enferma y a mí ni se me ocurría ni por la mente que yo me podía incapacitar. Nada. O sea, porque eso no era posible para una persona que es buena trabajadora, en mi cabeza, ¿verdad? Hasta que tuve un accidente en moto. Y yo creo que yo lo provoqué, porque fue el accidente más tonto del mundo, por dicha, fui yo conmigo misma, ¿verdad? <risa> o sea, no hice daño a nadie. Hubiera sido todavía peor, pero... Pero era la primera vez, porque además yo llegué... Vea, vea qué irónico, vea cómo era que después del accidente, que me caí, que todo... Llegué con el pantalón roto, llegué media borracha al trabajo. ¿Usted se puede imaginar? <risa> o sea, yo ni siquiera fui al, al, al, a la clínica o donde fuera, porque qué vergüenza. O sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, de fijo, yo soy suficientemente fuerte que esa es la palabra que tiene un doble sentido cuando estamos hablando de las emociones. Soy tan fuerte que yo puedo manejar este accidente y puedo seguir trabajando hasta que me empezó a dar unos mareos y cosas raras porque tío, me caí de una moto 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, como que. Pero, ¿qué pasó? Esto que te estoy contando es porque yo pensaba que era buena trabajadora, que era responsable, era muy exigente. Yo soy tan fuerte que tengo huesos fuertes, ni me quebré, pero ahí puedo seguir y era para mí un no sé como un, una cosa de debilidad decir me voy a tener que incapacitar me caí en la moto además fue mi culpa <ríe> qué chapa verdad y y sacar ese tiempo y como no lo estaba sacando al final por todo lo que me pasó físicamente me dijeron en el hospital, si usted no guarda reposo la hospitalizamos y fue por eso que guardé reposo pero ese evento me ha servido mucho posteriormente ¿por qué yo estaba así, necesit necesité ese accidente? que es una de las mejores cosas que me ha pasado ¿verdad? porque ¿qué es mi forma de interactuar conmigo misma o conmigo mismo que me hace a mí vivir una vida tan complicada, ¿verdad? Donde nunca me quedo bien, no estoy satisfecha, tengo que cumplir más. ¿Y por qué les decía este que yo soy fuerte? Que eso hay que ponerlo entre comillas porque creo que parte del, de lo que nos pasa con nuestro corazón es que creemos que ser fuerte es que yo puedo escuchar cosas horribles en mi familia, vivir cosas terribles de mi infancia, superar cosas muy feas de mis colegas de trabajo y ser como el guasón, estar riéndome. <risa> o sea, uno cree que eso es ser fuerte, ¿verdad? A mí no me afecta nada, nada, nada, nada. Qué fuerte que sos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Se muere alguien cercano a uno. ¡Ay, no! no. Y, y lo que dicen las personas, yo fui tan fuerte, yo ni lloré. ¿Verdad? Y es como de admirar. Pero en realidad, ¿qué es ser fuerte? ¿Qué es ser fuerte? O sea, ¿quién de nosotros realmente ha entendido, tiene una libertad en el, en el ámbito de los sentimientos y emociones, donde no importa llorar, la ternura, el amor, donde no importa, donde yo realmente soy fuerte y no me importa el que dirán. O sea, ¿qué es, ¿Qué, qué es realmente ser fuerte? no el tema porque a veces uno dice es que uno tiene que empoderarse y empoderarse es vivir como un reprimido todos los días que yo ni siquiera me doy cuenta de cómo me estoy sintiendo hasta que yo tengo el accidente tengo la enfermedad, tengo el cáncer y yo después digo ¿para, ¿para qué tengo cáncer? estoy reprimiendo tantas cosas tanto tiempo entonces la primera cosa es esa, es escucharme, escucharme, escuchar a este ser que soy yo. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con un ejercicio. Entonces no es que vamos a hablar, pero nos vamos a escuchar de adentro, ¿verdad? y con eso también quitar la culpa de que esta tarde es tan o sea de lo que vamos a hablar hoy todo lo que vamos a hacer hoy es solo para mi propio ser dejen a un lado la familia dejen a un lado los amigos o sea ustedes se ocupan de todo el mundo todo el tiempo en este momento no necesitan ocuparse de nadie en este momento vamos a ocuparnos de nosotros mismos es posible porque esa es la condición primera para escucharme, me voy a ocupar de mí, sin culpa. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Es un pequeño ejercicio de introspección. lo podemos hacer así como está, normal no necesitan cerrar los ojos pero que vamos a estar natural con el propio ser primero voy a procurar observar si es posible para mí estar con el propio <coughs> ser y dejar de Preocuparme, ocuparme, resolver todo lo de todos los demás. Y por un momento sí, estar conmigo. Y observar. Durante esta semana que acaba de pasar, incluso este día de hoy, que inició Nueva Semana, ¿cómo me siento? ¿Está bien sentir lo que sea que siento? Identificar que a veces siento cosas que no sé cómo manejar. Sí puede pasar. estoy tan distraída o distraído que ni siquiera sé qué siento no sé qué siento también puede pasar así que voy a escuchar al alma. Sentarme un ratito con ella, con este ser que soy. Preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? tienen que engañar y siempre decir que bien voy a bajar esta tensión de siempre tener que estar bien cómo ¿qué necesitas? eso me lo voy a preguntar yo a mí misma o a mi muchas gracias la verdad es que en este ejercicio podemos durar más tiempo ¿verdad? sin embargo pudieron identificar algo Alguito. Porque esto que acabamos de hacer es lo que hacen los médicos al inicio, que es diagnosticar al paciente. Entonces, para nosotros liberar el corazón de la enfermedad, tenemos que entender cómo estoy. Y saber qué necesito, de verdad, cómo estoy. Cómo estoy. Y, bueno, nosotros no siempre estamos igual y es, está bien no estar igual siempre. ¿Verdad? Y tal vez no estar como se supone que debería estar. Digamos, porque puede ser que uno eh, ¿verdad? Las personas tienen ciertas expectativas de uno. Es que, de hecho, vos pues, sos el papá, o sos la mamá, o ¿Verdad? Tienen cierta expectativa, ¿verdad? Y los papás a veces lloran en los baños. <risa> no sé dónde lloran. Porque hay como una expectativa de que nunca estén mal. ¿Verdad? O ¿verdad? lo que sea. Usted siempre tiene que estar mostrando una cara diferente. Entonces uno no se diagnostica. ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Sí? Entonces, la primera cosa, y esa va a ser nuestra primera tarea esta semana, identificar y escuchar cómo, cómo estoy. Y vea qué interesante, a veces hay momentos en que uno está pasando por algo que abre otras heridas que uno creía que ya estaban cerradas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero puede ser por eso es que a veces hay situaciones que uno dice, pero es, me está pasando esto, y es que cuando yo era pequeña también me pasó esto, esto, porque es, digamos, hay cosas que uno cree que ha sanado, pero sencillamente uno las dejó como en cuarentena, pero no están sanadas, ¿verdad? o sea, como si realmente estuvieran sanadas, no, no, no se abriría la herida nuevamente. Y está bien, ¿no? no hay problema, digamos, no hay que sentirse mal, pero está pasando, me está pasando a mí en este momento. Le voy a contar algo muy práctico, tengo una, una persona cercana que estaba con mucho estrés, entonces se pelea con todo el mundo. Entonces justifica su enojo porque, porque seguro tiene el trastorno bipolar, me dijo así, ¿verdad? Yo. No creo, pero bueno y en realidad cuando empecé a conversar lo que tienen es que están dudadas hasta la nariz y que sí, tienen nuevas cosas que pagar claro pero a todo esto se peleó con todos los de la familia, como anda con estrés se pelea con todos de todo lado y además se siente mal con todos ¿verdad? entonces ya estaba identificando su problema como que era bipolar. Pero en realidad su problema no es ella. O sea, es una situación que está pasando, tengo muchas deudas. Y es una constante, no sé cómo no tenerlas. Y eso me pone de mucha mal humor, porque no sé qué hacer, no sé manejarme. Eso es la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que eso es la fuente, en vez de tener que estar trabajando mi enojo con mi hijo, mi enojo con la pareja, mi enojo con... Tengo que identificar que la fuente no es que yo estoy enojada con mi hombre, es que estoy enojada conmigo, que no sé qué hacer con tanta deuda, realmente necesito ayuda y me siento mal por haber gastado toda esa plata. Y que ahora estoy así. Esa es mi fuente realmente de malestar. No lo demás. Lo demás son secuelas. Pero la base del diagnóstico <risa> es ese. ¿Ven? Ven cómo hay que escucharse uno. O sea, realmente el, el, la escucha del ser tiene que ser como clara para entender qué me pasa. ¿Qué me pasa? Eh, a veces uno puede ser que, como en el caso mío, cuando yo me di cuenta es que yo tengo una forma de tratarme muy tirana y que mi problema en realidad es que yo me hago a mí misma sufrir. No estar nunca satisfecha, no estar nunca contenta con lo que hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por eso es que me estreso, digamos, porque me estreso porque siempre hago las cosas y no son perfectas. Nunca están totalmente bien. Siempre podría haber sido mejor. Entonces, ¿se pueden imaginar cómo se siente uno siempre pensando eso? No totalmente feliz, ¿verdad? Entonces eso durante bastante tiempillo como que hace ya uno, ¿verdad? Una, una situación de inconformidad más amplia. Y así cada uno de nosotros, ¿verdad? Puede identificar por qué está triste, por qué tiene estrés. Y vean, el truco es que nunca... Es algo externo. O sea, lo externo es algo que me está reflejando algo para mí. Por ejemplo, con esta, conocía que les decía las deudas, ella se siente impotente porque no sabe qué hacer con el manejo de la plata. Y, y, y precisamente es una persona que ha tenido mucho y por eso hey, no sabe manejarlo. ¿Me explico? O sea, es como esa es su relación consigo misma la que le está molestando y por eso también no sabe qué hacer con el dinero. Cuando nosotros tenemos algún conflicto familiar o algún conflicto de pareja, que a veces se dan a menudo, ¿Verdad? No dices que esa persona me hace sentir así, me hace sentir triste o me hace sentir desilusionada o me hace sentir frustrada. ¿Verdad? Efectivamente me siento así, pero ¿qué es el origen de ese sentimiento? ¿Por qué? ¿y por qué a veces me siento demasiado mal en esas relaciones? ¿Qué, qué, ¿qué me está diciendo de mi propio ser? entonces estas son preguntas que lo que requieren es tiempo para mí y yo les cuento que en una ocasión ¿verdad? yo me dije a mí misma yo necesito un año sabático donde yo no esté pensando en tantos proyectos, tantas cosas, yo necesito mi tiempo para el ser porque llegué a un nivel donde todo lo demás estaba resuelto, pero ¿por qué no me siento también ahora? tengo que hacer tiempo para el ser en una cultura occidental donde eso es perder tiempo. Ay, pero ¿qué es? Un año perdido, un año que usted se va a dedicar para sí misma. Dice pues, la gente, es, ay, que usted no está haciendo nada. Ahora le llaman así, si usted no está haciendo, ni, ¿verdad? No está trabajando, no está estudiando, no está. Pero en este momento es necesito un tiempo para mí. Igual estaba trabajando, igual estaba haciendo cosas, pero mi mentalidad era, este es mi espacio para mí. Pero la culpa, no, no, los demás no me tenían que decir nada. Yo la tenía instaurada dentro mí, de mí. <risa> o sea, el dedicar tiempo para el ser, para mí, y decir, necesito un sabático, y lo necesito ya. Qué bárbara. ¿Verdad? Usted, ¿cómo está haciendo eso? Qué pérdida de recursos, qué irresponsable, qué incapaz, qué inútil. ¿Para qué, ¿Para qué eso? verdad Porque lo que pasa es que todo lo que socialmente a uno le enseñan, está en el inconsciente de uno. Eso empieza a aparecer también ahí. Entonces uno tiene que decir, no, efectivamente, si yo no lo hago, o sea, no puedo seguir viva. necesito hacerlo. Es, es un tiempo que requiero, lo siento. Lo siento, vocecita interior, perdón, <risa> que me está molestando, porque ni siquiera, tal vez nadie me decía nada, pero era solita. Claro, pero a veces eso no es tan fácil, porque en nuestro mundo le llaman el año perdido, en vez de que es el año ganado. Y vean ustedes que es tan importante la parte espiritual, porque si ustedes estudian, digamos, Buda, Jesús, todos tomaron un tiempo sabático, que le podemos llamar un tiempo de acetas. O sea, un tiempo de estar fuera de toda responsabilidad, de cumplir cosas, administrativas, o sea, todo. Y estar con el ser, consigo mismos, con el alma, con Dios, y después, pues después fueron guías espirituales para millones, ¿verdad? Pero uno en este mundo enfermo donde cada 40 segundos se suicida alguien, nosotros no podemos tomar un tiempo así porque es mal visto. Por uno mismo y obviamente por, por los demás. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno se da un tiempo para un retiro, pues, o sea, rico hacer un retiro juntos, ¿verdad? como el que vamos a hacer ahora en noviembre, estar juntos, esa es una de las cosas que a mí más me gusta. Pero qué rico también es que hacer un retiro uno solo. Y hacer esto que estoy diciendo para mi ser. Porque después, para sanar, ¿qué requiere uno? Cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y vas al doctor, siempre le dice: vea, coma esto, no coma esto, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con el alimento que usted le da. Entonces, ¿qué, ¿de qué manera alimento el alma? Porque el alma necesita sanar. El cuerpo yo sé, pero ¿cómo cuido al, al espíritu? ¿Cómo, cuido, cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me cuido a profundidad? ¿Qué hago para mí espiritualmente? ¿Y qué pasa si yo me nutro de lo que el alma necesita ¿qué pasa si no la nutro? ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que no hay? poder un alma que constantemente está alimentada con lo que necesita que eso es difícil que a veces creemos que necesita agua y necesita vitamina A <risa> ¿verdad? es decir, el alma necesita ciertas cosas de Dep dependiendo de, cómo, de qué estoy viviendo, ¿verdad? Si yo la alimento, tengo poder espiritual. Y si no, tengo debilidades. Y las debilidades llaman gérmenes. Y salen todos los gérmenes. Es decir, me salen los gérmenes del miedo, me salen los gérmenes del de apego, de la dependencia porque no estoy alimentando al ser con lo que necesita. Y al alma suprema hay una característica que le llaman, que me gusta mucho, que es todopoderoso. O al ser supremo, a Dios, ¿verdad? Todopoderoso. Pero ¿qué significa? ¿Qué es el poder espiritual? ¿Qué es todopoderoso? Digamos... Si lo que vino a decir, por ejemplo, Cristo que sostiene a muchas almas, que es un mensaje de mucho amor, el mensaje fue amor, amor, y es un mensaje extremadamente poderoso que miles de millones siguen, entonces el Padre de Él, el alma suprema, ¿cuál es su poder? ¿Qué es lo que lo hace poderoso? Esto hay que reflexionarlo, porque lo que es realmente ser un ser humano poderoso, un alma poderosa, que es... que hablan que tiene misericordia, qué otros atributos divinos le, le, le dan al alma suprema, que ustedes hayan escuchado, También. que tiene una paciencia que es un ser de amor, ¿qué más? Misericordia, compasión, ¿qué más? Valentía, un ser bondadoso, ¿qué más? Ser alegre, ¿qué más? Es un ser que perdona, es un ser que agradece, ¿Ah? un ser sabio, humilde un ser humilde y resulta que después decimos que es todo poderoso y en nuestra cabeza ¿qué aparece cuando decimos eso? ¿aparecen todas esas cualidades? ¿qué aparece? honestamente un ser que se impone porque nuestra idea de poder es muy enferma <risa> bueno es un poder sobre otros, es un poder violento, es un poder agresivo, es un poder que, represivo, porque incluso reprimo mis emociones. Entonces cuando decimos todo poderoso, nuestra representación social no es muy elevada, aunque nosotros por un lado decimos, no, pero sus atributos son tan lindos, a la hora de pensar en poder no lo atribuimos a esas cualidades. Si imaginamos, un, perdón, si imaginamos un un ser supremo que puede destruir el planeta Destructor, y, la y es, para nosotros eso es el poder uh -huh. y incluso a nivel de nuestro mundo pensamos que los países poderosos son los seis que tienen las armas nucleares y que se reúnen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas <risa> porque nuestra mente poder es destruir Qué fuerte, qué enfer o sea, qué mal estamos, en ¿verdad? <risa> Entonces, ser débil es el que no tiene ejército, el que no tiene armas nucleares, el que... Me explico. Sí. El que no grita. Entonces, una cosa es ser pasivo, una cosa es ser pacífico, y ser pacífico requiere mucho poder. Pasivo es otra cosa, no hacer las cosas que uno tiene que hacer pero pacífico es tener el poder de estar en paz realmente y entregarla como una sombra que calma el calor de la ira de los demás es poderoso pero no es reprimido ¿Sí? entonces cuando hablamos de que tenemos que alimentarnos del alma suprema y que necesitamos dar tiempo para el ser. y tiempo de reconectar y de recargarse de Dios es de esos atributos divinos. Y por eso requiero tiempo. Y esta palabra es tan mal usada. Uno siempre cree que no tiene y uno tiene la eternidad. Usted tiene tiempo. Es un ser eterno. ¿Y para qué uso mi tiempo? Hago cualquier cosa menos lo que necesitaría para sanar. Y vean, no sé si ustedes se han fijado, cuando uno está peor, peor usa el tiempo. Y en realidad yo lo no necesito usar para mí, porque estoy mal. Entonces no es malo que yo lo use para mi ser, en vez de estarlo desperdiciando. No es, ¿y por qué lo hago? ¿por qué uno se distrae? ¿ustedes creen que la distracción solo es porque uno tiene un celular en la mano? ¿qué está sustituyendo ese celular en mí? ¿por qué me apegué tanto a él? O sea, ¿por qué me está distrayendo de qué? <risa> digamos, estas cosas porque hoy es más como una reflexión personal, ¿verdad? ¿Cómo hacer para mí, para yo estar? ¿Sí? Entonces quisiera que por un momento en silencio, y con ustedes mismos y con ustedes mismas, visualizaran qué es, no le vamos a llamar poderoso así, típico, pero fuerte, ¿cómo sería un corazón sano, un corazón fuerte, un corazón alimentado, nutrido? Pero procuren no volver a la representación enferma de nuestro mundo. Procuren verlo pensando en un alma divina, como era como el alma suprema, como estos líderes espirituales. ¿Por qué tenían tanta luz? ¿Cómo, cómo era su corazón? ¿Sí? ¿Captaron la idea? Entonces lo vamos a pensar. Ah, no, con la luz así nomás. Gracias. Entonces voy a visualizar, sentir o reflexionar, ¿qué es ser fuerte, luminoso, satisfecho, un corazón totalmente sano, corazón bueno? ¿Qué es para mí eso? si sí, ¿Lograron pensar? Sentir. Si no, ¿qué tarea? <risa> ¿Sí? Después de que uno ya se diagnosticó, lo segundo que vimos es: se nutre. ¿Qué hay que hacer para estar sano cuando lo no está? de el cuchillo y. tomar vitaminas, medicinas. el reposo, mantener el cuerpo como ejercicio, mantener el cuerpo con ejercicio, ¿Ah? cuidarse bien a uno también sabe que le enseñan a limpiarse le empiezan le enseñan la higiene verdad porque para que usted no se eh, vuelva sí. a enfermar usted tiene que lavarse la mano de muchas formas ¿verdad? <risa> tiene que limpiar bien las sábanas tiene que bañarse bien tiene que ¿verdad? a uno le dicen así, si usted no se quiere enfermar la higiene es muy importante entonces por eso le damos los platos le damos la comida antes de comer ahora nosotros, ¿qué significaría la higiene del ser? ¿qué significaba significaría limpiar el ser? llenarlo con el agua los pensamientos positivos es que uno, digamos, cuando uno está débil, es como contagiarse de un virus. Entonces, estoy con gente con el virus y yo ya lo tengo sea peor. Entonces, a veces, es necesario veces, mientras estoy recuperándome. Cuando ya yo esté totalmente recuperada, puedo estar con ellos y tengo la, el, el sistema inmunológico del alma alto. <risa> Pero cuando tengo bajo, me van a afectar fijo. Era, yo, ¿saben qué siento? Yo siento que uno sí tiene que limpiar siempre, todos los días, igual que uno se, va al baño y siempre se la, limpia bien la mano, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Cualquier cosa que uno hace, la otra vez leí que, que los costarricenses habían hecho un una investigación era los que más tenían problemas de la encías, de tanto que se lavan los dientes. <risa> o sea, como nos enseñaron siempre que había que lavarse bien los dientes, entonces uno se lava todo bien, ¿verdad? Pero se deja sarro en los pensamientos, uno se deja resentimientos, especialmente con el propio ser, porque lo hice, porque me equivoqué, ¿verdad? No fue lo bien o sea, no estuvo bien no diste lo mejor ¿verdad? otra vez esperaste cosas que no, no eran, no había que esperar, eh, todo ese tipo de cosas son suciedad interna y que a veces se acumulan ¿y cómo se da cuenta uno que se acumula? cuando uno empieza a hablar con alguien y uno dice, sí, es que yo me recuerdo cuando vos hiciste tal cosa ¿cómo es posible que yo si, pasé, si pasó hace tanto tiempo, todavía después de 10 años yo sigo hablando lo mismo. O sea, ¿qué nivel de mío de no limpieza? Es como fuerte. O sea, es como, ¿cómo es posible que yo tenga algo que me cause tanto malestar, tan sucio, tan negativo, y no lo limpio? O sea, ¿cómo hacer? ¿Verdad? Porque... Y requiere eso, es limpieza, limpieza profunda, digamos, la limpieza normal, muy bonita todos los días, uno empieza la, el día con pensamientos buenos, intenciones positivas, pero requiero limpieza profunda. En algunas partes del alma que, que tengo cosas que yo, ¿cómo es posible que eso, que eso esté? Algo quedó ahí en mí que es una suciedad en mí, que es un dolor que tengo yo con el propio ser, eh, digamos, esa persona, uno dice, ¿por qué dejé que esa persona hiciera eso? ¿Por qué me acerqué a esa persona? Eh, digamos, al final, si uno, se, si uno se, se... realmente como que empieza a sacar todo, al final uno con quien está enojado es con el ser. Realmente, digamos, lo que uno cree que siente hacia el otro, lo siente tres veces contra uno. Es muy fuerte porque uno dice, es que ¿por qué? O sea, ¿Cómo yo fui así? ¿Qué ingenuo? Y qué? Pero, todo, todo eso, pero es que como está inconsciente uno no se fija que al otro uno cree que uno lo odia, pero a la que está odiando, tres veces, es al, al o sea, si uno no se odiara tanto, ¿cómo sería mi relación con aquello? Y es tan fuerte eso, ¿verdad? Porque entonces tengo que estar sacrificándome, estando así, porque yo soy la sanadora de esa persona. Conmigo va a cambiar, porque yo tengo como una cosa mágica que quiero hacer. <risa> Y va a cambiar. Y no, no va a cambiar. Porque la persona es como es. Y yo no puedo cambiar a nadie. Entonces ya, o sea, ya. ¿para qué? O sea, estoy con una carga ahí terrible sobre mis hombros, ¿verdad? Y uno cree que tiene que hacer felices a todos. Y que si mi hijo está deprimido es mi responsabilidad que no esté así. Que si mi pareja está deprimida, es mi responsabilidad que no esté así. Qué cansada, podemos imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Mi única responsabilidad soy yo. Y con costos largo. <risa> Y efectivamente, a los demás, cuando yo cumpla mi responsabilidad conmigo, les voy a poder inspirar a que cumplan su responsabilidad consigo mismos, pero no los puedo obligar. Y digamos, yo lo veo en mi relación familiar, especialmente, ¿verdad? con mis hermanos, que yo a veces me siento como responsable de que estén bien. Y ahí está metiendo la pata, ¿verdad?, pero en realidad lo más rico es cuando ya puedo aceptarlos tal como son, y no estoy con expectativas diferentes, conversamos de estos temas, de cómo es, ¿verdad?, cómo poder sentir y no tener vergüenza y sanarse eso y ya, punto, pero yo, cada quien lo va a hacer cuando quiera, como quiere y, ¿verdad? a mí me ha servido esta cosa, vos qué así, pero no imponer Como si yo pudiera sacarlo de una adicción. No puedo sacarlo de una adicción. O sea, yo puedo estar ahí, apoyar y entender. Son mis hermanos, o sea. Pero no, no puedo yo hacer que deje de consumir. Que uno a veces desearía que. Pff, ¿Verdad? <ríe> <No puede. ríe> Hay algo que me bloquea y no fluyen las cosas. Y, y, y es como son momentos de la vida en que uno como que no visualiza o sea como que uno normalmente podría tener como una sensación de que es por aquí pero hay momentos en que está negro y uno, ah <risa> y no sé, y hay mucha incertidumbre ¿verdad? Y que, porque hay cosas que me están bloqueando y que efectivamente no es no es limpiado que yo no me doy cuenta que es necesito darme cuenta con más claridad. Porque en el momento en que me dé cuenta es tan mágico que hace, es como que hacen así, ¡ting! y uno ya dice, eso es. Pero llegar a ese insight a veces le lleva unos tiempos. Okay. Entonces si pudieran ir al retiro sería una maravilla, pero si no te mostraré esta semana, o sea que, la, que los que se vamos a retiro, no las dos cosas. <risa> <risa> ¿Cuál era la primera cosa? Escucharse o diagnosticarse con toda la tranquilidad sin culpa, sin criticarse, todo bien, lo que sea como yo estoy está bien no importa. Segundo, nutrirme como con ese espacio para mi ser, mi tiempo, de qué es lo que necesito espiritualmente, qué necesito, qué, qué necesito en este momento, nutrirme de eso. Y tercero, necesito hacer un proceso de limpieza. Y hay cosas que están ahí todavía y que no, es todo, no he limpiado y que tal vez ahí todavía está como la espina. ¡Clar! Y entonces necesito sacármela. Tiene que identificar a dónde está metida porque a veces está y no, ni me doy cuenta. Esa es tan fácil la tarea de cebolla. <risa> pero miren qué interesante ha sido porque este tema lo dimos el martes en Catarro y entonces de esa estamos trabajando mi qué rico es trabajar este tema muy muy rico.